El gobierno lanza la convocatoria para la adjudicación de 960 departamentos con financiamiento bancarios. Los mismos tienen un valor de 21.460 dólares de dos dormitorios y 29.923 dormitorios en modernos bloques antisísmicos ubicados en la doble Villa Cotoca. No podía entender cómo podía haber semejantes edificaciones que eran viviendas de obreros de las familias más humildes de ese país y así en varios países. En nuestra mentalidad colonial, los pobres, los humildes, tenemos que estar viviendo en, bar en barrios, en el campo, con viviendas muy precarias. Y después de que empezamos a construir algunas viviendas, a mí me sorprendía cómo ahora estamos construyendo viviendas para familias que no tienen casa. Este es el proyecto de vivienda social más grande de Bolivia y su objetivo es contribuir a la reducción del déficit habitacional en Santa Cruz con una oferta de precios accesibles que pueden ser financiados a través de bancos con una tasa de interés de 5.5%. Hermanos y hermanos, pensando cómo las familias viven o cómo se vive de inquilino, pues como dotados de vivienda, vivienda digna, hay viviendas que hemos construido llamado programa social solidaria. Y es solamente el, el dueño se aporta el 30% el Estado, el 70%. Este proyecto denominado Alto Secotoca consta con 960 unidades habitacionales distribuidas en 30 bloques de 4 pisos, cada uno con 32 departamentos por bloque. Además de los dos o tres dormitorios, cada departamento consta de un baño, una cocina, una sala, un comedor y un área de servicio para lavandería. Los requisitos básicos que exige AE Vivienda para acceder a estos departamentos con financiamiento bancario son ser boliviano, ser mayor de edad, no tener vivienda propia, no haber sido beneficiado anteriormente con programas estatales de vivienda y calificar al crédito de la entidad financiera de su preferencia. El hermano y hermano que vive, perdón, que gana 2.500 bolivianos ya puede acceder a la vivienda con mucha facilidad y algunos se tienen posibilidad de comprarse con sus 21 mil dólares o 30 mil dólares, inmediatamente también está autorizado eso. Cientos de postulantes se constituyeron a ese lugar para analizar los departamentos Además agradecieron al presidente Evo Morales por la gestión realizada en la localidad de Cotoca Sí, es que no, no sé por acá, pero sí, tengo mi guión por acá ah, Sí, me interesa un poco por eso Vine a ver, porque más menos el precio y más, más económico. Sí. Arquido, sí, y alquiler muy, muy caro me cuesta y parece que más me conviene económico. Está accesible, está tan, tan barato a otros departamentos que venden, ¿no? Carísimo y el que está dando está bienísimo. La ubicación cerca de Cotoca, más que todo, ¿no? Está bien, sí, sí, también la, la ubicación porque nosotros somos para acá y a ver si podemos adquirir un departamentito a ver cómo nos va.